Y ya está preparado, listo, ya. Estoy hablando de mi compañero, del coach Jorge Burnett desde Entre Ríos. Y como te dije hoy al principio del programa, la familia Mix siempre está conectada. Como te dije, los hermanos me pasan temprano lo que van a trabajar. ADN emocional y educación financiera tuvieron una conexión mágica. Comienza el coach Jorge Burnett para explicarte confortable, incómodo. Y seguramente lo va a terminar más tarde Daniel Molina en educación financiera como nervioso intolerante. Toda esta conexión de familia mix tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con la entrega que tiene cada uno que integra esta familia. Por eso le vamos a dar la bienvenida al coach Jorge en su espacio de educación financiera. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Me sorprende esto <risas> que comentás y seguramente es la vibración que se vive en Mix que hace que, que, que las cosas se encolumnen y salgan como tienen que salir. Es este, verdad que no habíamos hablado nada eh, y hemos tirado cada uno los temas para el día y, y evidentemente estamos observando qué conductas o qué comportamiento qué emociones o qué estamos sintiendo en este momento, que es tan largo ya, ¿no? Se ha, se ha hecho un poquito largo y donde hay, hay un montón de emocionalidad en el medio. Y bueno, Como vos se... decís, ¿no? La escucha, la escucha hacia la gente, lo que se es... está manifestando, ¿no? Esto es muy importante. Exactamente. Y yo, eh, esa es la pregunta que hago, ¿confortable o incómodo? Y, y veo que las personas están ahí en esas situaciones hoy y cada uno con miradas distintas, como, como es todo en la vida. ¿no? Cada observador es un mundo totalmente distinto y cada realidad es de acuerdo a los ojos que la miran. Entonces hoy me preguntaba esto, ¿no? si esta cuarentena o esta, esta restricción, este aislamiento que vivimos ya hace tanto tiempo, sirvió para esto, para, para darnos cuenta, para, para poder este, tomar acción, o es que está tan arraigado en nosotros ese, esa zona confortable, ese círculo de confort que tantas veces hablamos. Lo hemos hablado y desarrollado también en este espacio, a ese círculo que nos mantiene calentitos, ahí este, cómodos, y, este, y con esa seguridad que es tan tan frágil, tan tomada de los, con alfileres, ¿no? esa seguridad que nos otorga el de, la dependencia y todo lo que se creó eh, para hacerse de nuestro tiempo y de, nuestra, de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio, ¿no? esa zona de confort en la que hemos este, vivido por muchos años y muchos estamos acostumbrados y muchos nos sentimos muy bien en ese espacio donde todo fluye en rutina, en un círculo que, que va del trabajo a la casa, al gasto, y al volver a trabajar, y al volver a, a, a gastar, y endeudarnos, y volver a trabajar, y trabajar cada vez más, y esperar que algún día podamos disfrutar del retiro, cuando llegue ese momento. Ese, ese círculo que, que nos han enseñado, que nos han adoctrinado, que nos han preparado para hacer, este, nos ha llevado eh, mucho tiempo darnos cuenta ese caminito que teníamos como ovejitas, ¿no? Y a veces cuando alguna de esas ovejas querían a, hacer su vida o tomar decisiones distintas a las que se imponían, eran las ovejas negras, los soñadores, los que querían cambiar el mundo, y eran hasta mal vistos, ¿no? Entonces, este, todo seguía así, en ese statu quo, todo normal, todo igual, nada se cambiaba. Y esto creo que fue un cachetazo que no, nos vino a dar la vida, el, el, el, la misma tierra también, el planeta, para que nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo con todo nuestro entorno y lo que estamos haciendo con nosotros mismos, donde estamos este, viviendo una una vida competitiva, donde no importa a quién le piso la cabeza, lo importante es poder sobresalir, crecer, hacer más y más y más dinero. Y eso es lo que nosotros desde este espacio de coaching ontológico queremos trabajar, en ese ser distinto que tiene la, la obligación de cambiar el mundo, de cambiar la visión de las personas, de incorporarlos a este nuevo modelo de la nueva era de la economía, donde ya dejamos de ser com competitivos y tenemos que volvernos creativos y crear ese mundo que queremos vivir. Para eso tenemos que incomodarnos y ese es el desafío que yo quiero plantearle a todos. Vamos a incomodarnos, vamos a salir de ese círculo de confort, vamos a buscar las herramientas para ir atrás de ese mundo mejor que proponemos. Ese mundo de nuestros sueños, de las cosas que nos hacen bien, de las cosas que nos hacen felices. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy, poder eh, incomodarnos. Y es un momento de reflexión y un momento que nos habilita para la información. Tenemos todo el tiempo del mundo porque no sabemos qué hacer, estamos encerrados. Hay muchos memes y cosas que me causan muchísima gracia las personas que cuentan los fideos, los arroz, cuántas, cuántos granos de arroz tiene un, un, un paquete de un kilo. Y me da mucha gracia. Tenemos tanto tiempo que no sabemos qué hacer. Y justamente ese es el tiempo que necesitamos para cambiar nuestra mente, para cambiar el chip, para sacarnos todos esos paradigmas que nos han enseñado, para entender que tenemos que hacernos cargo de nuestra vida, que tenemos que salir a crear esa riqueza, riqueza integral que hablamos siempre en este espacio, que es una riqueza donde no solamente tenemos que tener dinero, sino tenemos que tener salud, tenemos que tener afectos, tenemos que estar bien con todos nuestros seres queridos y con nuestro mundo en general, con, los planet, con el planeta y con todo lo que nos rodea. Y también tenemos que tener nuestro tiempo para hacer lo que vinimos a hacer, que es ser felices en eso que amamos. Me gusta esto que decís eh, de incomodarnos, ¿no? Y la reacción de una persona cuando está incómoda es salir, es moverse, es crear, como vos estás diciendo. Nos pusieron, nuestra mente no está en cuarentena, no estamos encerrados para contar los fideos, el arroz, como, como tanta gente dice. Estamos para crear, estamos para darnos cuenta que esto nos está incomodando. Tal cual, y tenemos que hacer eso, como dijiste vos, nuestra y lo hablamos en una charla que dijimos, libera tu mente, la mente no está en cuarentena, tenemos la posibilidad de crear eso que, que no hemos tenido tiempo de pensar, de encontrar eso que nos hace feliz, eso que haríamos sin que nadie nos pague, eso que, que nos llena de, de alegría, que nos hace bien, y empezar a buscar las formas de vivir de eso de apostar a, ese, a esa misión de vida que nosotros tenemos. Porque cada uno vino a este mundo con un talento. Vino con tiempo y con talento. Se olvidó del talento y utilizó el tiempo para venderlo. Lo estamos vendiendo para el sueño de otros, en vez de utilizarlo para hacer la vida que nos merecemos, la vida que merecemos vivir cada uno, haciendo uso de esos talentos que trajimos. Y logrando la mejor versión de nosotros mismos. Para eso tenemos que comprometernos. Cuando uno se compromete, se obliga. ¿Y con qué nos comprometemos? Con nuestra misión, con nuestros sueños, con eso que amamos, con eso que queremos ser. Y muchas personas lo plantean siempre, sí, pero yo no puedo porque no puedo vivir. Son creencias, son creencias que tenemos que derrotar. Tenemos que buscar la forma de financiar eso que queremos hacer. Y hoy está toda la información en internet, está absolutamente todo, y cualquiera lo puede tomar. Se, se realizan talleres, eh, charlas, hay en YouTube hay muchísima información, seminarios completos que se pueden escuchar de cómo hacer para buscar eso que queremos ser. Así que eso es lo que yo pienso que cada uno de nosotros en este momento tiene que incomodarse y empezar a ver eso, y tener determinación vivir con determinación, estoy determinado, determinado a qué, a triunfar, a no ser mediocre, determinado a ser feliz, determinado a ser mi mejor versión, no tengo que competir con nadie, yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo, ese ser increíble que pasó por este mundo y dejó una huella, no que pasó totalmente desapercibido yendo y viniendo de su casa al trabajo. Entonces eso es lo que hoy yo los invito a todos, a que se incomoden, que tengan determinación, compromiso. La determinación y el compromiso son adquiridos, los tenemos que poner nosotros. Solamente los talentos son los que traemos a la vida. Y esos talentos nos van a ayudar a hacer lo mejor en eso que queremos hacer. Pero para que eso se desarrolle tenemos que ponerle nuestra determinación y nuestro compromiso. Y ahí está la transformación que hoy hablaba al principio, ¿no? En transformar esto de ser la mejor versión de nosotros mismos, el darnos cuenta de lo vivido, de lo sufrido, de todo ese dolor que nos dejó, qué aprendizaje nos dejó, de, de las cosas frustraciones, de sueños no concretos, ¿qué aprendimos de eso? Y ahí está la verdadera transformación para ser nuestra mejor versión. Es usarlo como una, una, una herramienta, una herramienta para construirnos. Para cambiar, para cambiar nuestro mundo, que es el mundo que nosotros creamos, el mundo donde vamos a vivir. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿Quién va a cambiar mi mundo si no lo hago yo? Y de ahí viene la determinación y valga la redundancia esa determinación tiene que ser determinante para que yo cambie mi vida y la tengo que tomar yo y nosotros tomamos eh, decisiones permanentemente y esa es la decisión que hoy tenemos que evaluar y tomar porque nosotros las decisiones es la vida nuestra es resultado de todas nuestras decisiones y nosotros Tomamos la decisión a veces de no tomar ninguna decisión, que también es una decisión, o sea de quedarnos en ese círculo de confort esperando que pase todo y que todo vuelva a ser como antes y ahí vamos a ir a acomodarnos en nuestro lugar calentito de confort a esperar que siga pasando el tiempo y seguir vendiendo nuestro tiempo por algunas monedas. Entonces hoy es el momento de eso, de incomodarnos. Tenemos el tiempo, tenemos la información, tenemos todas las herramientas para cambiar la mirada. Entonces tomar la determinación y el compromiso de ir tras ese sueño que tenemos, eso que nos hace feliz, eso que va a lograr nuestra mejor versión. No importa lo que sea, cada uno sabe qué es lo que quiere y todos tenemos un talento distinto. Y por ahí tenemos que hacernos, hacernos lo mejor en eso que nos gusta, y salir a ofrecer ese talento, porque ya no podemos salir a buscar trabajo. El trabajo cada vez es más escaso. Entonces tenemos que salir a ofrecer soluciones, a ofrecer nuestro talento siendo los mejores en lo que hacemos. Y por ahí va a venir la abundancia, por ahí va a llegar todo lo que tiene que llegar a nuestra vida. Entonces es lo que yo quería invitarlos hoy a esta reflexión y empezar a entender de que la comodidad está muy bien, pero tenemos que incomodarnos para estar felices, no cómodos. Y muchas personas dicen, no seas desagradecido. No es lo mismo estar cómodo que estar agradecido. Yo estoy agradecido del valor que tengo de enfrentar la vida que me toca y hacer realidad mis sueños. Eso también es estar agradecido de la fortaleza, de la visión que puedo tener, de la convicción, de la determinación de ir tras mis sueños. Eso también es estar agradecido. Entonces salgamos a buscar la vida que nos merecemos, hagámonos cargo de lo que nos corresponde y seamos co-creadores de esa realidad que queremos vivir. Como dije alguna vez, seamos los actores principales de esa película que queremos vivir, esa película épica donde transformamos nuestra propia vida. No te quedes en la butaca, sé protagonista. Así es, cali así es. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Qué dúo, qué dúo. Salió un broche. Transmitiste una paz, Jorge, hoy. Quiero decírtelo. No, no sé qué pasó, si el planeta o qué, pero estabas con, con un amor, con una paz, explicando esto y creo que toda la gente que, que te estaba escuchando y se quedaba atenta, como que atrapabas a lo que vos estabas diciendo. Estoy en un momento con muchísimos talleres, con mucha, mucho mucho trabajo en todo esto, y es como que estoy muy feliz, Cari, estoy muy, muy convencido de que este salto cuántico que tanto se habló, ese cambio de conciencia, es una realidad. Que no hay vuelta atrás, que toda esta pesadilla que estamos viviendo queda muy poco, queda muy poco para, para poder sol, soltarla definitivamente y poder empezar a vivir esa vida que todos nos merecemos. Entonces, este, lo siento, lo vibro, lo vivo día a día y estoy muy feliz. Entonces, eh, lo transmitís. Puede ser, puede ser, porque esa tranquilidad en la que uno vive es la que uno expande y esa es la idea. <risa> Es así, por lo menos así lo sentí yo, ¿no? Eh, Jorge, un placer como siempre, gracias por este espacio tan lindo. Gracias, Cari. Muchísimas nos, gracias. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes, acá estaremos. Así pasó Jorge Burnett en Educación Financiera. Quédate con nosotros, quédate en Radio Mix, ya venís.